Bueno, mi nombre es Roberto Canales, soy miembro del grupo de trabajo de apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades. Este grupo también lo coordinan Susana Morales y Ana Riguá. El grupo tiene 37 miembros, 27 mujeres, 10, 10 varones. Eh, abarcamos 8 países desde Centro y Latinoamérica. Las principales líneas de trabajo, eh, comunicación y cultura, sociedad, movimientos sociales, tecnología, género, apropiación y tecnología, educación y tecnología, apropiación, paradigmas, política pública, cultura digital, gobernanza, internet, regulaciones. El grupo de trabajo es nuestra primera vez que participamos de eh, como grupo de trabajo de Claxo. No obstante, nosotros tenemos una historia de más de 10, 12 años de vida a través de la RIAT, que es la red eh, de investigadores sobre apropiación de tecnología. Por tanto, eh, desde esa red, que es bastante eh, productiva, importante, interesante, desde el punto de vista de lo que hacemos con las tecnologías eh, en los diferentes ámbitos, quisimos dar un paso con Claxo y bueno, ha sido una relación bastante fructífera. ¿Cuáles son los principales hallazgos que nosotros hemos eh, logrado, los aprendizajes? Bueno, eh, al, al, al día de hoy hemos realizado cuatro encuentros y un pronunciamiento. Los encuentros que nosotros hacemos eh, antes de la pandemia, o nos tocó justo de la pandemia, eran presenciales y luego tuvieron que ser virtuales. Hicimos ciclos de conversaciones eh, en red, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, coloquios de observatic en Uruguay, eh, le hemos denominado apropiación digital en tiempos de pandemia, pero también hicimos un pronunciamiento justo en el momento en el cual eh, el confinamiento eh, se estaba dando en diferentes partes del mundo. Y nosotros pusimos una voz de alerta, le señalamos el acceso a las tecnologías digitales como un derecho humano. Por tanto, eh, trabajamos el tema de la virtualización en, en la educación, el teletrabajo, la vigilancia digital, uso de datos personales, relaciones interpersonales, las nuevas modalidades y los horizontes de arte y de entretenimiento. También eh, dimos cuenta del impacto ambiental de las tecnologías digitales, del conocimiento abierto, la protección del conocimiento local y el desarrollo de otra tecnología. Bueno, ese pronunciamiento lo firmaron más de 150 investigadores e investigadoras y fue bastante difundido eh, en las redes. Así también eh, realizamos el primer encuentro de trabajo bajo una mo modalidad virtual eh, que se le, se le denominó ¿Quién se apropia de qué? Y por último, eh, recientemente en Argentina eh, también desarrollamos el evento Ciudadanía Digital, Desigualdades, Desigualdades y Transformación en América Latina y el Caribe. Ahora, lo interesante de cada uno de estos eventos y encuentros es que siempre terminamos con una producción con un libro y esos libros, eh, los últimos que hemos desarrollado han sido editados por Claxo, entre ellos se cuenta, por ejemplo, Tecnologías Digitales, Miradas Críticas en América Latina, que lo condujo Ana Riguá con María Julia Morales. Eh, un segundo libro, Tecnologías Digitales y Transformaciones Sociales, Desafíos en el contexto de Latinoamérica Actual, que lo coordinó Ana Laura y todo su equipo. Y un tercer libro, Acceso, Democracia y Comunidades Virtuales, Apropiación de Tecnologías Digitales desde el Cono Sur, que lo coordiné yo mismo en conjunto con Consuelo Herrera. Y bueno, nos hemos articulado ¿no es cierto? con diferentes redes, para nosotros Claxo ha sido eh, clave desde el punto de vista de poder ampliar eh, nuestra mirada, incorporar nuevos miembros y también eh, con ALAS, que también hemos participado activamente. De hecho, en Claxo preparamos nosotros un día completo de un foro donde estuvo invitado, por ejemplo, Manuel Castel y diferentes investigadores e investigadoras, eh, tanto eh, internos del GT como externos. Y fue un espacio en el cual eh, se nos acercó mucha gente que se quería incorporar a nuestro grupo de trabajo. Y del punto de vista de los procesos y la incidencia o las proyecciones, bueno, creo que este grupo de trabajo eh, presenta miradas críticas a la sociedad del uso, del acceso, pero de la apropiación de las tecnologías digitales para el crecimiento de los pueblos. Tuvimos un rol importante, preponderante en la crisis del COVID-19 en nuestras propias organizaciones. Eh, ...aportando, ¿no es cierto?, con el background que se maneja... ...los diferentes eh, eh, colegas, compañeros y compañeras de los diferentes países. Y nada, este grupo de trabajo ha venido a potenciar nuestras propias eh, líneas... ...que llevábamos en cada una universidad. Hemos colaborado, eh, no hemos intercomunicado... ...y hoy día ya estamos eh, presentando, ¿no es cierto?, diferentes iniciativas conjuntas... ...a partir de fondos de diferentes eh, eh, gobiernos o ministerios de educación... ...a nivel internacional y, por cierto... Nuestra aspiración es volver a, a replantear nuestra participación como GT en Claxo. Muchas gracias.